Hello. ¿Y qué sabe Google de mí y de ti? Capítulo 2. Vale, pues habíamos visto en el primer capítulo que Google tiene una página donde ves tu actividad, el historial de todas tus navegaciones. Hay una frase que me gusta mucho, que escuché hace bastante tiempo, que es que cuando un servicio es gratuito, lo que está en venta eres tú. Bueno... Pues nosotros estamos en venta y no tenemos que tomarlo ni para bien ni para mal. Es el mundo y el entorno en el que vivimos. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora está muy acentuado porque constantemente, gracias a Internet, estamos mandando datos de las cosas que hacemos. Y esto tiene que ver con que nosotros cuando nos damos de alta en un servicio, hay unos términos y condiciones que aceptamos. Y a nadie se nos escapa que en general toda esa ristra de texto que nos ponen delante para luego poner acepto las condiciones de uso, no nos las leemos. Oh no! Zombies! Y como no nos las leemos y porque todo empieza porque aceptamos las condiciones de uso, lo que quiero ahora es facilitarte una herramienta, una página web, donde tú vas a poder ver los resúmenes de las condiciones de uso de todos esos servicios que hay en Internet y te dicen cuántos de tus datos se comparten o no se comparten. Vamos a verlo porque seguro que te va a gustar. Aquí la tenemos. Mirad. Esta página se llama Terms of Service Didn't Read, términos y las condiciones de servicio que nunca leemos. Además, hay una frase aquí muy graciosa que es, he leído y estoy de acuerdo con los términos, es la mayor mentira de la web. Y es cierto, porque no nos leemos todos esos términos de servicio, pero los aceptamos y cuando los aceptamos, hemos dicho que sí. Así de claro. Bueno, esta página web lo que hace es resúmenes y además hace una valoración, como con una escala, de los términos y condiciones de muchas páginas y de muchos servicios que hay en Internet. No solamente de Google. Aquí está todo. Aquí está Facebook, aquí está Twitter, aquí está Instagram, aquí está todo. Nosotros nos vamos a centrar ahora en Google, pero os recomiendo que si tenéis curiosidad por saber qué aceptáis, cuáles son esos datos que pueden utilizar de vosotros, entréis en esta página y busquéis ese servicio que queréis. Vale, pues entonces vámonos a Google. Bajamos en esta página y aquí tenemos un buscador donde podemos poner Google y buscar, aunque también está aquí abajo, ya indicado, directamente es uno de los enlaces directos que nos pone aquí. Y veis que pone Google clase C. Clase C, dentro de esta clasificación que hace esta página, desde la clase A, que es la de mejores términos de servicio y más limpios, hasta la clase D, que es la peor, pues vemos que Google está justo en la mitad. Aquí viene explicado en inglés, por supuesto todo en inglés, vienen una serie de conceptos que nos explican resumidos cuáles son esos términos y qué significa respecto de tu privacidad. Lo tenemos aquí, pero incluso si pinchamos en more details, más detalles, nos lo explica todavía mejor. Y aquí pone que los términos del servicio están bien, pero algunas cosas necesitan tu consideración, como por ejemplo, que Google mantiene tus búsquedas y otra información identificable por un periodo de tiempo indefinido, no se borran nunca o que Google puede usar tu contenido para sus futuros servicios y para los servicios que ya tiene, los puede usar tu contenido, que este servicio te rastrea en otras páginas web o que Google puede compartir tu información personal con otros, with other parties, pone además luego lo explican en un párrafo un poquito más para que te enteres luego también tiene cosas buenas como por ejemplo que google te permite recopilar tu información si uno de los productos ya no existe más es decir que aquí tienes un buen resumen de las cosas que tú has firmado que tú has dicho sí cuando has entrado en google y de aquí empezamos este es el principio de todo tenerlo claro asumirlo aceptarlo o si no lo aceptas ya sabes lo que tienes que hacer pues ya está con esta única web tenéis ya la tarea para hoy que Es revisar estas condiciones en Google y echarle un vistazo porque os va a resultar súper, súper interesante. Y espero que no os peguéis ningún susto ni os llevéis ninguna sorpresa desagradable. Yo soy Lugarcén y si te ha gustado este vídeo, me gustaría mucho que le dieses a like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete porque para mí lo más importante es darte información y utilidad. Hasta luego, nos vemos.